Como les decía, la, la mitología se basa en, en, en, eso, en, en recopilar historias, eh, imágenes, que tienen que ver con la historia del arte. Es decir, testimonios de que las personas con diversidad funcional o discapacidad han existido siempre, solo que a lo largo de la historia han tenido distintas representaciones sociales, individuales, eh, estas representaciones a la vez se han asociado con una forma de nombrarlo, nombrarlo, que luego veremos. Pero antes de ver esta, este video les voy a hacer una pregunta que suelo hacer eh, y es un pequeño ejercicio. La propuesta es que piensen cuál fue la primera persona con discapacidad que vieron en su vida. ¿Qué estaba haciendo esta persona? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué edad tenían ustedes y qué edad tenía esa persona? ¿Dónde la vieron? ¿Qué sintieron? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Habían vuelto alguna vez sobre esta imagen? ¿Algún bueno, la propuesta entonces va a ser ver alguna partecita de este video que tiene solo música, eh, digamos no tiene, no tiene texto, tiene, tiene una canción de fondo y tiene imágenes de las distintas representaciones de las personas con diversidad funcional a lo largo de la historia. Voy a dejar un pequeño fragmento solo con música y después voy a, voy a ir relatando algunas imágenes para las personas eh, que no puedan verlas. Le de el Sonido para ir relatándoles algunas de estas representaciones sociales que la idea es eh, aunarlas con esa, con esa imagen que ustedes hayan podido evocar de, aquel, de aquella primera persona con discapacidad que hayan visto en su vida eh, estas representaciones tienen que ver con distintas instancias de la historia humana en la que las que las mismas personas, ¿eh? con aquellas mismas fotografías, con aquellos mismos síndromes, con aquellas mismas lesiones, eran ubicados o ubicadas tanto en el cuarto de fondo, en leprosarios, en cuevas, eran arrojados por los montes, ¿eh? Eh, eran fetiches, bufones de feria. Eh, por una representación corporal diversa como es la condroplasia o el denarismo se les adjudicaba una función que era hacer reír y ustedes dirán ¿y esto qué tiene que ver con la representación de la sexualidad? bueno, aquí aparecen por ejemplo eh, personas que durante el holocausto nazi fueron eh, sobre esos cuerpos los nazis, es una parte de la historia que también nos hemos encargado de visibilizar los nazis tenían un proyecto que se llamaba el proyecto T4 sobre el que practicaban la, la, la mejora de la raza eh, sobre los, los cuerpos de las personas con discapacidad es decir, estas representaciones que a veces sentimos tan distantes que pertenecen a otras culturas y que nosotros creemos haber superado eh, nos representan justamente la mitología de la sexualidad especial y la propuesta es ver en qué medida reeditamos, bajo nuevos mantos que creemos mucho más integrados y mucho más inclusivos, en qué medida reeditamos y reaprendemos una y otra vez estas posturas. Es decir, hoy no arrojamos los discapacitados por el monte Tairétor, ni ¿Sí? falta que hace, pero tenemos otras situaciones sostenidas de vulneración de derechos que no nos movilizan de la misma manera que eh, el juicio o el prejuicio que arrojamos sobre los griegos, por ejemplo. En una situación condenable, desde luego, eh, arrojar por los montes a aquellas personas que no tenían la capacidad física para enfrentar la guerra. Pensemos en la falta de, de accesibilidad, pensemos en todas estas representaciones actualizadas de estas otras situaciones que solemos eh, sentir tan distantes. Entonces. ¿Cómo pensar en estas personas con estas representaciones corporales, sobre todo por lo, por lo que vemos, ¿sí? y por esto de la mirada en relación al prejuicio, cómo pensar la sexualidad de estas personas? Aquí, en, desde esta perspectiva, es muy difícil poder hablar de lo que quiero comenzar a hablarles, de las sexualidades y las diversidades. Antes les anticipaba, yo creo fundamental comenzar a pluralizar la sexualidad es decir, no hablar solamente de la sexualidad que eh, si hablamos de diversidad funcional o discapacidad ya es un avance ¿eh? sobre todo porque si pensamos desde esa construcción antropológica de relacionar la monstruosidad la ciencia teratológica ¿eh? con la discapacidad con los fenómenos de feria que veíamos allí aquellos cuerpos que eran expuestos para ser mirados ¿No? Eh, en, en ese sentido sí podemos sentir que hemos avanzado ahora cuando proponemos una única sexualidad y esta sexualidad normativa la separamos de la diversidad funcional allí no estamos haciendo más que sostener un constructo y mantener un constructo validante de cómo se tiene que ser, sentir, expresarse normalmente en sexualidad y cuando aplicamos a todo lo que tiene que ver con discapacidad la palabra o el término normalidad allí estamos dando, centrando una ideología y esto es importante poder reconocerlo qué ideología tenemos cada uno de nosotros en relación a la sexualidad en general y específicamente a la sexualidad de las personas con discapacidad eh, cuando decimos por ejemplo que que la sexualidad de las personas con diversidad funcional es una, es una sexualidad especial, apartada estamos construyendo, como les digo, este concepto de normalidad y decimos entonces que normalmente las personas con discapacidad no tienen sexualidad o tienen una sexualidad exacerbada o una sexualidad de niños o bueno, estas concepciones dualistas entre bueno, malo eh, varón, mujer, patológico, sano, enfermo pero nunca desde una construcción de equidad Un, agregando a esta concepción de sexualidades pluralizadas vamos a agregar también la concepción de diversidades porque ¿cómo nos hemos manejado en general? hemos pensado que la sexualidad de los discapacitados era una sola que los ahondaba por el mismo concepto de visualización. Eh, y cuando decimos los discapacitados, yo creo que no estamos diciendo nada, no estamos refiriendo a nadie ni a nada en particular. Y esto es lo que ha pasado en, en sexualidad y diversidad funcional, o en discapacidad. Hemos tendido a decir los discapacitados como una construcción rígida en la que, por ejemplo, tomábamos de estas personas los géneros. Por eso creo que es tan importante comenzar a referirnos a varones, mujeres, Niños, niñas, adolescentes con discapacidad o diversidad funcional. Y como les decía, en esta concepción de que cada uno pueda entender de una u otra manera esta, esta situación identitaria de ser varón o de ser mujer. Con la amplia gama que afortunadamente nos ofrecen. Por eso un término que nosotros utilizamos mucho es las divers sexualidades. Y sobre esto vamos a volver. La concepción tiene algo que ver con, con este concepto, decir, ver más allá de la discapacidad, ¿no? Pensar la discapacidad como lo que les contaba antes, como una condición vergonzante que hay que tratar de ocultar. Yo creo que allí había dos personas, un varón y una mujer con síndrome de Down, y no está ni bueno ni malo decirlo, ¿sí? sobre todo porque estas personas las personas con síndrome de Down, han representado a lo largo de la historia una categorización mitológica muy importante. Han sido, en general, la, la arquetipación de la diversidad intelectual, de, de la discapacidad intelectual. Pero estas personas, a la vez, nos están mostrando, ¿no? en este sencillo acto de, de besarse y darse un abrazo, eh, estas otras sexualidades de las que les hablaba. Sexualidades en las que estamos, afortunadamente, todos y todas incluidas, ¿eh? y en las que las preposiciones con y sin desaparecen. La sexualidad en diversidad funcional es algo así como la alegoría de la caverna, es decir, en donde algunas personas vivencian el sexo real, ¿eh? aquellas personas consideradas como sin discapacidad, y aquellas con, cómo una mínima preposición puede marcar un destino aquellas con, ven, si se quiere la sombra de una sexualidad de real la sombra de unas sexualidades consideradas en general de segunda categoría y principalmente porque no pasaban por aquello que no nos muestra el video de mi falta que hace que es por las relaciones genitales, por las relaciones fortales pero, esto quiero aclararlo esta práctica, que no tiene que ver con lo genital, no está solamente asociada a las personas con diversidad funcional, está asociada a todos y cada uno de nosotros, todos y quienes querramos explorar estas sexualidades. Para ir avanzando, la idea entonces es, como les decía, hablar de perspectiva en diversidad funcional y fundamentalmente de las biografías sexuales. Cada uno de ustedes, cada una de las personas que estamos aquí hoy, reunidas, tenemos una historia previa, construida, que hemos ido de alguna manera escribiendo a lo largo de nuestra historia y que por no presentar esa condición de discapacidad, en mayor o menor medida hemos podido eh, escribir de manera independiente estas historias. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que por su condición no pueden o no se les habilita a escribir de manera independiente esta biografía? Esta es una de las preguntas. Y la perspectiva de la diversidad funcional viene a poner un poco, ampliar este marco, este que yo llamo estos abanicos en sexualidades y diversidades. Viene, por ejemplo, a plantearnos la necesidad de dejar de hacer del género, que el género de los discapacitados sea la propia discapacidad, y comenzar a hablar, como les decía, por ejemplo, de varones, de mujeres y fundamentalmente de comenzar a, eh, a ampliar este constructo tan rígido que es la discapacidad y comenzar a atravesarlo por concepciones de las que ningún cuerpo corto sin discapacidad pueden estar exentos, como es la concepción ideológica, política, social, bi biográfica. Cuando hablamos de la discapacidad desde la discapacidad cada vez estamos haciendo el tema más pequeño y por eso nos parece que cuánto hay para hablar de sexualidad y discapacidad. Hay un par de mitos, habrá un par de intervenciones, una forma de, de poder accionar sobre estas conductas o manifestaciones sexuales desadaptadas, pero no mucho más. Bueno, esta perspectiva viene a hablar no solamente de la necesidad de comenzar a hablar del deseo, del deseo de estas personas con diversidad funcional, sino además a eso le vamos a sumar la necesidad, que no la opción, la necesidad de comenzar a trabajar eh, sobre estas corporalidades, sobre estos cuerpos diversos que además de desear pueden ser fuente de deseo y pueden brindar placer. Las personas con discapacidad no son seres pasivos que reciben pasivamente una, la sexualidad que en alguna medida otros quieren darlo. Las personas con discapacidad son seres tan activos, tan felices o infelices en su vida sexual como cualquier otra persona. Eh, y esta es la propuesta, comenzar a transitar desde aquellas que les comentaba, las necesidades, comenzar a transitar hacia el deseo. Este transitar, evidentemente, no podemos reproducir nuevas formas o paradigmas, y esto es lo que se habla, ¿no? Buscar nuevos paradigmas en discapacidad. Yo no creo que sea necesario borrar un paradigma para desestructurar un paradigma para construir otro, sino que creo que es importante comenzar a poner el, el centro en aquellos que han visto eh, expropiada, abyecta su propia sexualidad por esta condición de discapacidad. No somos los profesionales, no, somos la, no son las familias, no son las instituciones quienes tienen que garantizar la sexualidad de las personas con discapacidad. Las garantías en sexualidad verdaderamente no existen. No podemos garantizarles la felicidad ¿eh? o, el, o el goce pleno, por hacer eh, mención al, a la palabra goce, de, del ejercicio de la sexualidad pero sí necesariamente tenemos que garantizar este derecho y vamos a volver sobre esto de los derechos sexuales y reproductivos porque decía que no hay manera de, de no podemos garantizar la existencia de algo que sea en términos funcionalmente liberador es decir, no porque nosotros demos o brindemos educación sexual por ejemplo, por poner una, un ejemplo que todos podemos entender, vamos a estar liberando sexualmente a estas personas. Será importante comenzar a articular distintas propuestas, distintas visiones para llegar a lo que decíamos a las prácticas, no solo a la formulación empírica de los derechos o a lo que deberían o no deberían hacer, sino al terreno de la práctica. Y estas prácticas evidentemente no solamente se dan desde las necesidades, sino fundamentalmente desde los deseos.